Bonito día para todas y bienvenidas a este primer encuentro con la magia de la sabiduría ancestral. Mi nombre es Gloria Rúa, heredera de esta filosofía de vida, y quiero compartir contigo que la magia habita cada uno de los instantes de ser mujer. He transitado al lado del abuelo Chamalú durante algún tiempo, así que quiero contarte que he estado transitando este sendero, acompañando a muchas mujeres en su despertar, apoyando su proceso cuando alguna vez se sintieron con estrés, con ansiedad, con depresión, cuando perdieron el sentido en sus vidas y hoy lo vuelven a encontrar. He estado impartiendo enseñanzas al lado de Chamalú durante varios de sus cursos y con personas de muchos países, México, España, Canadá, China, en Inglaterra, en Perú, Chile... Colombia, y entonces quiero compartirte que además hemos estado allá en Bolivia haciendo ceremonias en compañía del Abuelo Fuego. Pero lo más importante de todo lo que he hecho al lado de Chamalú es que les recordamos de nuevo a las mujeres que pueden volar tan alto como imaginan en sus sueños. Así que hoy, precisamente hoy, el tema es Mujer y Magia, en lo que vas a ver con toda la enseñanza que nos va a regalar Chamalú un abuelo de sabiduría que ha caminado durante más de 40 años buscando abuelos y abuelas de sabiduría de los pueblos originarios para traerte a ti ese mensaje de la madre tierra que va de corazón a corazón y que no se puede impartir de otra manera sino mirándonos nuevamente con los ojos del alma. Chamalú, que ha además escrito más de 70 libros, que organizó una comunidad ecológica allá en Bolivia, al pie de la montaña sagrada, para que muchos aprendices aprenderán de nuevo el sagrado arte de vivir. Además, ha impartido en millones de conferencias en los cinco continentes y ha sido nombrado como el Dalai Lama Latinoamericano. ¿Qué vas a ver hoy? Pues hoy con él, en este nombre que le colocamos solo como una excusa para que tú tengas las claves de cómo volver a conectar con esa intuición femenina, cómo volver a conectar con tu sensibilidad, a recuperarla y a lentamente ir recuperando tu poder. Y finalmente, en esta clase de hoy, vas a mirar cómo se define la mujer amazona, aquella que decidió nombrar su vida con sus propias reglas, vivir de acuerdo a lo que eligió ella y, a no, que, y no a lo que el resto de la sociedad le dijo. Así que mujer, prepárate, mira que nadie te interrumpa y por favor, escucha de corazón a corazón este mensaje que trae Chamalú para ti. Bienvenidas nuevamente y que el viaje empiece. Seguramente te estás preguntando de qué se trata esta cita, esta convocatoria. Te hemos invitado a que puedas ser partícipe de un minicurso de tres sesiones, hoy y dos más, abordando el tema que hemos denominado Sacerdotisa masónica. Esta introducción a un programa que es totalmente distinto, más que un curso, una experiencia conciencial transformadora para llevar la vida a otro nivel. Estoy hablando a esa mujer que ya está harta de más de lo mismo. Soy Chamalu y para quienes no me conocen, más de cuatro décadas explorando esto de la naturaleza humana. Mi camino siempre fue la búsqueda de la sabiduría, mi bibliografía viva, las mujeres sabias y algunos hombres de conocimiento que a lo largo de muchos años fueron proporcionándome claves, enseñanzas, secretos, ingredientes para luego construir una filosofía de vida que justamente quiero hoy comenzar a compartir contigo como preámbulo a algo que sin duda Podría ser el eslabón que le faltaba en tu existencia para comenzar a vivir la vida que tú quieres. Pero antes de ello quiero rápidamente sobrevolar la circunstancia en la que nos encontramos. Este tiempo, mira cuánta crisis por todo lado, mira cómo está el mundo. Cuánta infelicidad, epidemia, pandemias de infelicidad, pobreza extrema y en la otra punta, gente con problemas de salud, incluso muriendo por sobrepeso y obesidad. Paradojas de este tiempo, epidemias de depresión. ¿Cómo se puede entender que en países del primer mundo en Europa se consuma tanto antidepresivo? ¿Cómo entender niveles crecientes de suicidio? ¿Cómo entender... La imposibilidad que han encontrado los gobernantes de resolver problemas como la, des, como la drogadicción, por ejemplo, la toxicomanía, el alcoholismo. Quizá el telón de fondo de todo que no se está aludiendo es el vacío existencial. Ese sinsentido, ese no saber para qué se está viviendo. Hay gente que de pronto, después de haber estudiado mucho, trabajado mucho, lograr éxitos financieros se suicida ¿cómo se entiende aquello? la gente ahí de los estratos populares piensa que cuando uno tiene dinero está todo resuelto y los que más se suicidan son los que no tienen ningún problema económico ¿cómo entendemos eso? ¿qué es lo que le está pasando al ser humano en este tiempo, siglo XXI y cada vez a más y más mujeres junto a ello Podemos ver crecientes cantidades de enfermedades, problemas degenerativos, cáncer, todo tipo de cánceres, abreviando existencias y generando finales totalmente dolorosos. Qué desagradable, qué triste, qué doloroso es ver a un ser querido postrado en un proceso degenerativo, envejeciendo rápidamente, con dolores que solo con altas dosis de morfina se puede administrar. Esto refleja que algo está mal, algo de fondo está muy mal en esta civilización. Tanto individualismo, tanto consumismo, tanta tecnología, tanto avance o progreso y fíjate cómo estamos. Todo esto, por supuesto, no es eh, algo predestinado, esto no tiene que ver con una especie de destino, alguna divinidad que está castigando al ser humano. Cosechamos lo que sembramos. La gente olvida esa ley tan antigua en la cual nos han enseñado los antepasados que uno solo puede cosechar lo que ha sembrado con anterioridad. Entonces quizá la pregunta sea qué estamos sembrando. ¿Qué es lo que estoy sembrando con mis creencias, con mis hábitos, con mis ideas, con mi estilo de vida, con la manera como manejo mis relaciones, con las prioridades que tengo? Soy Chamalu. como dije hace un momento, desde mis 15 años comencé a preguntarme esto. Hice una crisis existencial a temprana edad, quise dejar de estudiar, quise dejarlo todo. Estaba perdiendo el control de mí mismo. Comencé a darme cuenta que lo que estaban aprendiendo en la escuela no servía para nada, que lo que yo necesitaba era aprender a vivir. Me fui dando cuenta, poco a poco, con más nitidez, que existe una ignorancia inducida, que nos quieren ignorantes, que nos quieren manipulables. Poco a poco me fui dando cuenta que nos mienten, que nos esconden cosas, que nos muestran una apariencia que no refleja lo que realmente nos está pasando por dentro, así como cuando para hacer una foto a todos le piden sonrisa, ¿te acuerdas? Todos bien en las fotos todos están felices, pero en la vida real esa sonrisa que es mera exposición dentaria no refleja lo que realmente le está ocurriendo a uno. Comencé a descubrir eso, comencé a desgarrar las cortinas de humo detrás de las cuales nos muestra una realidad ideal, pura apariencia, pura fachada. Hay una realidad maquillada por los medios de comunicación, hay, una, hay fotografías editadas que muestran lo que no es autoengaño y muy cerca de ello autoexplotación y muy cerca de ello, estar luchando en trincheras equivocadas, todo esto, hombres y mujeres, pero hoy quiero, como esto es un preámbulo, una, un mini curso, habrá dos más, así abierto, gratuito, puedes ir convocando más personas, quiero ir presentando algo que es algo más que un curso, nosotros queremos proponerte un itinerario iniciático para ir modificando tu conciencia y e logrando llevar tu vida hasta donde tu propia posibilidad basada en tus potencialidades en tus poderes latentes puede permitirte llegar pero para ello hace falta ir descubriendo cosas, hace falta ir desaprendiendo. esta es una palabra que vamos a trabajar mucho hemos denominado sacerdotisa amazónica estaré acompañado de varias mujeres, líderes, instructoras que desde su feminidad te hablarán de la Tierra y la Luna, del silencio y de lo comunitario, de la conexión con la Tierra y fundamentalmente contigo misma, que es el punto de partida de todo esto que será una iniciación. En la siguiente sesión, precisamente hablaremos, comenzaremos a compartir contigo lo que es una iniciación. Esto viene de la sabiduría ancestral, esto a su vez viene de las abuelas sabias, de distintas culturas, de los Andes, de la selva. He convivido con ellos, soy descendiente de una abuela quechua y una abuela yhmara. Mi vida casi nómada ha estado oscilando entre la montaña y la selva, entre las más diversas geografías, primero en Bolivia, de donde soy, después en el continente sudamericano, Centroamérica, Norteamérica y después en los cinco continentes, estoy hablando de más de 40 años de estar en esta labor, sorprendido, asombrado de que el mundo esté como esté, maratones de infelicidad, gente con miedo, gente sin saber qué hacer con su vida, gente coleccionando vicios, adicciones que le destruyen, planteando relaciones tóxicas, todo esto son síntomas de algo que nosotros llamamos aprender a vivir, es decir, no aprendieron a vivir y entonces aparecen estos problemas, tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta depresión, negocio para las farmacéuticas, pero esto, por supuesto que no es una condena, esto puede modificarse. Y antes de ello quiero eh, decirte brevemente, esto va a ser muy corto. Estoy hablándote de esta manera después de más de 40 años de estar investigando, estudiando y experimentando. Aquí lo importante es el resultado, el proceso muy interesante. Quiero comenzar diciéndote que yo provengo de una familia en Bolivia, en Cochabamba, una familia que conoció la pobreza. Yo no leí en un libro sobre lo que significa quedarse con las ganas, dormir con hambre, no poder comprar casi nada. En mi, Un poquito antes de la adolescencia yo iba al al aeropuerto, en la bicicleta que tenía después de muchos años de anhelo, a ver cómo la gente llegaba o salía. Soñaba viajar, pero apenas podía entonces emocionarme con aquellos desconocidos que salían o llegaban. Estaba calentando motores. Mi familia conoció la pobreza de cuerpo entero. Estudié mis primeros años de escuela a la luz de una vela. El agua había que ir a buscar a veces a más de 200 metros de distancia, en latas, y a veces nos caía, era un otro mundo. Pero también tuve cerca, cerca de casa un bosque, una montaña, de vez en cuando me fugaba ahí, aprendí que el silencio es muy importante. Cuando estás en silencio y en soledad en la naturaleza, te pasan cosas que en otras circunstancias no llegan o a sea, ocurrir nunca. Soy el hijo mayor de una familia de cuatro hermanos. Me tocó crecer sin hermano mayor, me tocó crecer con mucha soledad y entonces poco a poco me fui volviendo sensible. De pronto ese casto un día pronunció mi nombre. De pronto ese árbol me habló. De pronto la montaña estaba respirando. De pronto te das cuenta esto a lo largo de distintos años, hasta que pensaron que me estaba volviendo loco, me llevaron al psiquiatra. Me fugué del diagnóstico y del paradigma médico, refugiándome en principio bajo la sabiduría de un hombre, de un sanador indígena, de un curandero que aceptó simbólicamente adoptarme como a su hijo porque el conocimiento solo se entrega a los herederos. Así, el patrimonio más importante no es el dinero, lo material no es lo fundamental, se puede perder, se puede incendiar, puede haber conflicto y destruirse o desvanecerse una mala inversión. Lo que no se pierde es el capital más importante después de la vitalidad, el conocimiento. De eso se trata. En la próxima, recuerda que esta es una serie un mini curso de tres sesiones. En la próxima quiero hablarte de lo que es la iniciación porque esta es una propuesta esto incluye para quien está pensando si sí, es verdad esto es una propuesta esto incluye acercarse a considerar una propuesta pero es una propuesta para invertir en conocimiento y convertirlo en sabiduría y te digo esto después de más de 40 años de estar en todo esto me negué a seguir viviendo en la pobreza me negué a quedarme con las ganas me negué a un estilo de vida impuesto, me negué a seguir aprendiendo lo que no me sirve, me negué a continuar comprando lo que no necesito, me negué a vivir para trabajar, me negué a ser una oveja más del rebaño. Ahí comenzó mi itinerario, ahí renacía la vida. Y fui buscando, fui buscando... Abuelas y abuelos, decimos así a la gente con sabiduría, no solamente es cuestión de años, es también cuestión de conocimiento. Comencé a buscar gente con sabiduría, con el primer abuelo estuve más de dos años, un poco más, después otro y otro cada vez más lejos. Caminaba con ellos, me sentaba a su lado, participaba en sus ceremonias, de sus reuniones de sus silencios, de sus ofrendas, de sus sanaciones, de sus explicaciones. Mi vida gradualmente se iba transformando, iba descubriendo que la vida es otra cosa, que no es lo que nos muestran ahí en la televisión, lo que repiten todos así en su estilo de vida, que la vida es mucho más, que la vida incluye magia, que la vida es maravillosa, pero no solo como eslogan así de pastor optimista, no, esto no es ninguna religión, esto está inspirado en las sabiduría ancestrales esto es absolutamente distinto, es otra cosa. Primero lo he experimentado, porque es muy fácil hablar de algo, repetir, como veo a tanta gente por ahí repitiendo lo que dice algún texto. Lo que nosotros hicimos, lo que yo hice, en principio fue eh, a partir de una crisis existencial en mi adolescencia, comencé a buscar la comprensión, las respuestas a las grandes preguntas ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué es eso que se llama muerte? Que de pronto un día acontece y uno devuelve el vehículo corporal que estaba usando y se marcha sin ubicación posible, no hay noticias confirmadas del más allá. Comencé a preguntarme, comencé a dudar, comencé a buscar, comencé a encontrar algunas cosas Comencé a tejer, así como el buscador de perlas, por eso hablé de bibliografía viva porque mi biblioteca además de que soy amante de la lectura y del estudio y de la investigación y de la experimentación, mi biblioteca fundamental fueron las abuelas sabias, los abuelos sabios, en distintas culturas, en distintas épocas han existido, existen o oh, así cada vez menos, me dediqué a eso, años años y años pacientemente ahora en esta época todos quieren rápido todos quieren hacerlo de prisa pero los árboles demoran en crecer fíjate 40 años después he venido a compartir eso contigo, es una historia de logros, de realizaciones elegí vivir así he vivido mi vida y no me he privado ni siquiera de problemas, de incomprensiones, de calumnias, en fin, he vivido como he querido vivir, mi código ético, principios y valores como luces, como reflectores en la oscuridad me van marcando los límites y la perspectiva, pero tengo claro, elegí vivir bien, elegí aprender a vivir, sumar causa y decirnos en hecho vivir bien se traduce en un estilo de vida creativo, creador, con sensibilidad, pero también con poder interior. Esto, especialmente en versión femenina, es absolutamente increíble, poderoso, porque la mujer, y esto ya voy perfilando poco a poco, este es un mensaje urgente al alma femenina. He descubierto que podemos hablar con la tierra, que podemos acceder al lenguaje de los árboles, que hay lugares que nos llenan de energía, que hay sitios que nos purifiquen, que hay maneras de ir desaprendiendo lo que hicieron con nosotros, porque fíjate que hasta que uno logra ser mayor de edad, ¿cuántas cosas han hecho con nosotros? Y de eso no se habla. ¿Cómo interpretamos eso? ¿Cómo nos interpretamos? ¿Cómo desaprendemos? ¿Cómo nos desintoxicamos ideológicamente? Bueno, vamos a empezar... Con todo eso, quiero, he querido un resumen, así decirte: estoy con ganas de compartir contigo una forma de ver y vivir la vida distinta, totalmente distinta, en la cual tú eliges cómo quieres vivir, tú eliges muchas cosas pero además vas multiplicando tu creatividad. Hemos hecho tantas cosas, comunidades, hemos diseñado casas ecológicas espectaculares, estilos de vida creativos, hemos creado modalidades pedagógicas de educación alternativa para despertar conciencias más que llenar de información las mentes de las nuevas generaciones hemos creado nuevas modalidades terapéuticas nuevas formas de meditación una nueva espiritualidad libre de dogmas, de fanatismos de creencias paralizantes hemos ido proporcionando insumos para que cada uno pueda reinventarse rediseñarse después de desaprender sé que en tiempos como estos hay muchas alternativas. Está internet saturado de propuestas, pero ¿cuántas personas pueden 40 años, más de 44 años después decirte, lo he vivido? Y lo he vivido y en la próxima a la que te invito, y te invito a que invites más personas, quiero contarles cómo nosotros trabajamos el camino, el sendero a la sabiduría, que es la lo que más se aproxima a la verdad quiero compartir contigo ese itinerario que hemos seguido para decirte que es posible que la vida es otra cosa que realmente lo que nos están proponiendo hacer es traicionarnos a nosotros mismos eso no es vida, es que la vida pasa por otra parte es que la vida es otra cosa es que no podemos estar pensando que vinimos a eso ese señor que se mata trabajando hasta que un infarto le mata literalmente. Esa mujer tan infeliz y tan deprimida que genera un cáncer de útero o de seno y que cree que era su destino morir sufriendo. Nada de eso. Es posible vivir de otra manera. Nosotros nos hemos vuelto especialistas en vivir bien. Y esto incluye todo, desde una alimentación creativa sin... Dietas que se ponen de moda, descártalas, eso no es así Como tampoco sin prácticas engañosas, sin técnicas que te prometen en 10 días transformarte la vida Primero hay que desaprender, primero hay que conocerse, primero hay que observarse Primero hay que estar dispuestos a apasionarse desapegadamente por una vida que es mucho más que lo que nos han contado. Quiero en especial dirigirme con este programa que llamamos sacerdotisa amazónica a la mujer, amazona, mujer autosuficiente, mujer para nosotros sucursal del poder, del poder interior. No hablo de la fuerza física, en eso el hombre es mucho más fuerte, pero más fuerte aún en un caballo, un camello, un elefante, la fuerza física tiene muy limitado alcance. El poder interior, cuando una mujer comienza a conocerse, cuando una mujer comienza a transformarse, cuando una mujer comienza a sanar sus heridas, a suprimir ese drenaje energético al que se va, ha sido sistemáticamente obligada a... Eh, practicar, cuando una mujer va despertando su conciencia y va germinando sus sensibilidades y activando sus poderes internos es otra cosa, es el mismo proceso que sigue la oruga que se convierte en mariposa de eso queremos hablarte y no a partir de técnicas extraídas de un lado o de otro, nosotros lo hemos vivido, nosotros hace más de 33 años que vivimos en comunidad, allá en un mandal arquitectónico con centros ceremoniales, con casas ecológicas, circulares, cerca de una mo montaña sagrada que magnetiza eh, esta experiencia comunitaria. Es una escuela para aprender a vivir, las puertas están abiertas, quienes quieran venir a hacer esta experiencia. Es muy fácil hablar de este, el haber hecho nada, incluso nada con su propia vida. Nosotros solo hablamos de lo que hemos experimentado y no de lo que hemos experimentado una o dos veces toda nuestra vida. Así vivimos, así viviremos hasta el último día. Estamos ahora abriendo y además ya en la parte prácticamente de despedida, de retiro de mi vida, vamos a compartir todo este proceso además con más de media docena de instructoras formadas en esta filosofía que a su vez beben las sabidurías ancestrales de los Andes y de la selva y vamos a ponerlo en tus manos. Ya estamos empezando a ponerlo. Escúchenos tomando nota porque hay claves, así que vamos entregando en entre líneas para quienes están atentas. Este es un programa sacerdotisa masónica exclusivo para mujeres que están dispuestas a patear sus miedos, a doblar su rutina hasta romperla. Este es un programa destinado a mujeres valientes que están dispuestas a decir lo que opinen los demás, no me importa. Porque lo que opina mi conciencia es lo que influye en mi vida. Recuerda el concepto este, poder en femenino es magia, y magia es abordaje multidimensional, y esto es de instalarse multidimensional, dimensionalmente ah, esto no es física cuántica esto es la posibilidad que uno adquiere a la que uno se habilita cuando uno bucea en sus profundidades esto no es ir al Himalaya con un mantra entre la mandíbula y quedarse ahí durante 20 años esto es para que tú lo puedas ir practicando ahí en tu casa en la ciudad donde vives obviamente de vez en cuando saliendo a la naturaleza pero fundamentalmente observándote, porque si no te observas, no te vas a conocer. Hay que atraparse infragante en esos procesos tan habituales de autoengaño. Hay que dejar de reaccionarse. Hay que dejar de ser nuestro propio enemigo. Estamos proponiendo, y quiero en la próxima cita a la que estás invitado, ya sabes, invito a más personas, abierto, gratuito, para quienes vengan a estas tres sesiones, es... La preparación de lo que será el programa más interesante, sacerdotisa masofilia. Si alguno dice eso de es sacerdotisa, es mujer de poder, es mujer que maneja la ciencia, la magia, pero la magia para nosotros no es eh, como lo cuenta Hollywood: ¿sí? magia, y manejo, energía, ¿sí? enfoque energético, autogobierno. Por eso decimos sacerdotisa amazónica. La amazona no es solo mito, es. Una posibilidad a la cual la mujer puede llegar de eso. Quiero hablarte en las próximas dos sesiones, recordándote que esto es la preparación a lo que será un programa online de un semestre y que en el cual pienso dejar en tus manos secretos, conocimientos, fundamentalmente compartir contigo y empezaremos la próxima sesión, cómo se empieza a gestar la sabiduría, entendida esta como la capacidad de manejar las cosas en la perspectiva de la evolución conciencial. Y de la liberación también, porque todo el mundo quiere ser libre y luego cuando es libre no sabe qué hacer con su libertad. Y empiezan las malas decisiones, las adicciones y las, en fin, metidas de paz. La libertad, vamos a hablar de ella, el amor, vamos a hablar de ello y todo lo que la mujer puede llegar a conseguir. Quiero despedirme simplemente reiterándoles a las mujeres que nos están escuchando que yo termino durmiéndome en las conferencias a las que acudo. De todas maneras sigo asistiendo algunas pura cabeza. No hay respaldo detrás. No conocen otros estados de conciencia. No saben cómo hablarle a tu corazón, porque ahí comienza a germinar la transformación. No se trata de técnicas, no se trata de algún ritual exótico. Nadie te va a transformar la vida con una meditación de 20 minutos cada día. Eso es más de lo mismo. Estamos proponiéndote una caminata iniciática. Justamente la próxima quiero hablar de la iniciación. Estamos proponiéndote un desaprendizaje total. Y te vas a dar cuenta que esto es realmente algo distinto. Soy Chamalú desde Bolivia, 40 años después de estar explorando mis profundidades y viajando por todo el mundo. Hemos estado en los cinco continentes, hemos estado en más de 1.300 ciudades del mundo impartiendo estas enseñanzas. Hemos estado viviendo décadas en comunidad, creando comunidades varias en su momento. Después de todo eso, y fundamentalmente hemos estado interactuando con esa bibliografía viva, las abuelas y los abuelos sabios de la montaña, de la selva, accediendo a esa sabiduría ancestral y aclimatándola a este tiempo. De eso quiero hablarte en las próximas dos sesiones. Espero verte allá, estás invitada. Estoy seguro que si esto resonó contigo, empezó ese viaje, porque... A lo que vine a decirte es eh, bienvenida a bordo de esto que puede ser la experiencia de tu vida. Gracias. Hasta la próxima.